Bien, señores, tenemos con nosotros en el día de hoy a José Mercado, vocero del colectivo de organizaciones de San Francisco de Macorís, que es parte de las entidades regionales que están convocando al paro por 24 horas el próximo 24 de abril. Buenos días, José. Sí, buen día y gracias. Por... saludo, buenos, buenos días. días. Una pregunta, días, antes de que tú entre en el en contexto del, del tema, ¿no? ¿por qué un 24 de abril, una fecha tan emblemática para la República Dominicana y que todo el, el ciudadano consciente quisiera salir a la calle a cualquier tipo de actividad a conmemorar ese día? Bueno, nosotros hemos visto que no hay mejor forma de conmemorar ese día, que precisamente asumiendo la actitud que asumieron quienes defendieron la soberanía de este pueblo y que lucharon por un conjunto de demandas que aún permanecen latentes porque no han sido resueltas y porque quienes gobiernan son la continuidad de aquellos que dieron el golpe de Estado que trajo como consecuencia... La revolución de abril, bueno, la revolución pero compararse constitucionalista. compararse con aquel acontecimiento, con lo que la convocatoria es un atrevimiento. Sí, sí, porque no, no puede, creemos que no, sea un, no, no, no son incomparables, por Dios, del cielo a la tierra. No sí. creemos bien, que sea no incomparable. Ese, eh, no, no, no. Respóndale, no vamos a entrar en ese debate para aprovechar su sí. tiempo. Respóndale, Decimos que tiempo. no creemos que sea incomparable porque hoy se sigue entregando la soberanía por la cual se luchó y quienes gobiernan son las callos de quienes nos invadieron. Muy bien, entonces vamos a entrar al contexto. Eh, y además hay un contexto histórico muy más reciente, el fatídico 24 de abril del 84, que precisamente usted promueve la, la gesta en aquella época y el PRD tenía la, y es el que comete el crimen, por eso yo creo que Amado tiene razón, no puede estar en los contextos porque el PRD entonces dejó de ser eso que, que, que vendió cuando el gobierno de, de Juan Bosch y luego en la historia, en su gobierno constitucional y paso a la democracia, fue totalmente un desastre. No sí, o sea, adelante, a, a mí me parece que debemos aprovechar adelante. el tiempo con Mercado, sí. que es limitado, y, y para, que ellos, para que les ponga en representación del colectivo lo del llamado a huelga el, 24, el lunes 24. Háblenos y, y tomen el espacio para usted. Sí, en muchas ocasiones hemos venido aquí sí. con la misma demanda. Y nos hemos encontrado siempre con el mismo comunicado. Solo que esta ocasión lo hicieron precisamente con quienes violaron los acuerdos, de los cuales esos comerciantes eran garantes. Recordemos que un día 27 de abril hubo una reunión en la Casa Senatorial precisamente para dejar sin efecto un llamado a huelga firmando un acuerdo y los garantes eran los comerciantes. Y ese mismo Juan María, uno de los jefes de comercio, fue quien dijo que si no cumplían esos acuerdos, ellos serían parte del próximo llamado a huelga. Y hoy, entonces nos encontramos con que ellos le están pichando el juego y le sirven de bocina y de bombero a quienes estaban con ellos sentados y que no cumplieron esos acuerdos. ¿Cuáles eran los acuerdos? Bueno, ahí estaba la construcción de aceras y contenes en los sectores Mamá Tingó, Vista Nueva, Nuevo Amanecer. Los espinos, la pavimentación de calles, construcción de puentes, como el puente de que una viste valle con barrio lindo de Atillo. El pago a los trabajadores cancelados del ayuntamiento, también estaba ahí, asentamiento agrario. Había un conjunto este, de obras, igual que también se acordó, y Juan María lo sabe porque fue parte de la comisión de seguimiento igual que Francis de León, que también era parte y Pitágoras de la Comisión de Seguimiento, donde se acordó una auditoría a la pasada gestión del ayuntamiento, donde mm -hmm. hubieron cosas que no quedaron claras. ¿Y como por qué no siguieron con esas mismas demandas? Esas demandas están, pero no se han cumplido ninguna. ¿Y qué es lo que ocultan? Entonces los comerciantes dicen, precisamente para que siga el progreso, y una ciudad llena de basura es progreso. Una maternidad, Nuestra Señora de la Altagracia, donde se mueren 23 niños porque el sistema de salud no 34. funciona. Es, 34. Eso es progreso. Una ciudad donde Barahona se cancelan, a otros tantos, ellos siete hoy, se cancelan a trabajadores del ayuntamiento y violando la ley no se les paga las prestaciones. Eso es progreso, pero además se ponen de espalda lo que es su propio sector, porque los comerciantes están con el grito al cielo por el alto costo de la electricidad los comerciantes rechazan el anticipo y entonces resulta que ellos sacan estos comunicados siempre y los comerciantes terminan apoyando el llamado huelga porque precisamente ellos no sintonizan con lo que son las aspiraciones de los comerciantes. Entonces que vayan y le digan a la gente de Mamá Tingó que están progresando, que vayan y le digan a la gente de Villarreal que están progresando eso que lo dicen, sí están progresando porque son beneficiarios de la crisis Mercado, que vive este país. Tengo aquí... Una invitación que me hace llegar el Ayuntamiento, Desarrollo Comunitario. Este próximo martes a las 10 de la mañana inician la inauguración del encementado de Gesemaní, construcción de acera y contenes del sector Manhattan, comunidad de Atillo también, 300 metros de acera y contenes en calle Esperanza en el sector Vista del Valle. En el sector San, Mar, San Miguel viste Valle 249 reformulado y colocación de, de alcantarilla en el sector Jesemani construcción de 80 eh, nichos dos módulos en el cementerio Gessemaní, construcción de cementado hormigón armado el sector Gregorio Luperón que usted lo mencionó sector Gregorio Luperón también en primera etapa viste Valle. Construcción, aceras y contenes de, en la calle Miki Pantaleón, en la calle Edina Justo del sector Salvador Ten y Ten. Ahí, aceras y contenes con, en sector Vista Nueva. Construcción en, en Cachado, Hormigón Armado, en Enrique Ureña, en la calle Rafael Reconstrucción, en el Baden del sector Gregorio Luperón, en segunda etapa. Y 500 metros de contenes, diferentes calles del sector Mamá Tingó. Es el número 13, yo se lo voy, puedo dar, pero sería bueno, porque esto no puede ser como una especie de defensa lo que yo estoy haciendo, porque tampoco voy a permitir que se nos engañen la propia narices, es que ustedes sean los compromisarios de, de garantizar de que eso se, de confirmar, es verdad. confirmar, Confirmando, mírenlo ahí. Vamos a escuchar a Mercado. Vamos a... Vamos a, vamos a. Yo vivo en Mamá tengo segunda etapa. En Mamá Tingó el ayuntamiento no ha construido medio metro de aceras y contener, ni ha hecho nada, nunca, nada. Mamá Tingó, van a inaugurar algo que no es... El se martes. Hecho? Eh, no, por eso que quiero decir que en esa parte, ellos son los que tienen que confirmar que todos estos sectores que se mencionan que el martes inicia a las 10 de la mañana, el ayuntamiento estará haciendo inauguración, pero el número 13 es 500 metros de aceras y 500 metros de, de cantenes en diferentes calles del sector mamá, Tingo, no específicamente eh, no me da específicamente, pero sí en distintos eh, eh, calles del sector vamos a escuchar a, a, a, a. sí pero vamos a un asunto ¿cuál es el presupuesto del ayuntamiento y hmm. qué dice la ley dice que el 40% del los del ayuntamiento deben ser invertido en construcción claro. de obras y lo que estamos viendo ahí qué es y vamos a cotejar lo que dice, entonces, la rendición de cuentas de la alcaldía municipal. Y veremos que la mayoría de lo que hay ahí es El 24, bebida, medida, debe. almuerzo, donaciones. Y no le han pagado a los trabajadores cancelados, pero si, vamos a los acuerdos. Vamos a los acuerdos qué es lo que ellos han hecho en Mamá Tingó, segunda etapa. ¿Qué es lo que han hecho en Nuevo Amanecer? ¿Qué han hecho en Villotencia? ¿Qué han hecho en Villarreal? ¿Qué han hecho en Los Espinolas? No han hecho nada. Y han hecho obritas en algunos lugares donde te hacen 100 metros de aceras y contenes. Cuando ahí, por ejemplo, en Mamá Tingó, eh, segunda etapa, que no han hecho nada. Estamos hablando de 6 kilómetros de aceras y contenes, que son los acuerdos. Estamos hablando que en la primera etapa... De Mamá Tingó hablamos de 5 metros de aceras y contenedores, de 5 kilómetros. Igual que en profesor Juan Bo, estamos hablando de 3 kilómetros y así la mayoría de los sectores. Mira, el Gregorio Luperón, segunda etapa, también está. Y está el Mamá Tingó en distintas calles de ese sector y hay alrededor de 500 metros, tanto de aceras como de contenedores. Yo le solto a que lleven la cámara Mamá Tingó, segunda etapa, ah, la para segunda que etapa. vean. Que, ahí no que son no, dos etapas, ahí una y no dos. No han hecho nada Bien, adelante, y la mayor parte de mamá tengo primera etapa. No tiene al mercado. Eh, usted escuchó básicamente, llegó cuando hacía el comentario, sobre la posición que ha asumido el comercio en San Francisco de Macorís. En lo particular eh, decía que apoyaba y me sumaba al no apoyo del, de la manifestación para el lunes. Ustedes como gremio, hay algo que habían planteado los muchachos, como, como organización, que han planteado los muchachos, que esto podría ser una provocación del comercio y que ustedes podrían arreciar o hacer que se mande el, o que llegue el yo mensaje yo no puedo de pensar que, porque ellos son no. gente de paz de que llegue el mensaje de que no hay huelga y prender a San Francisco en buen, dominica, en buen dominicano para que nos entendamos ¿cómo han asumido ustedes este comportamiento del comercio? lo que pasa es que el comercio siempre ha hecho eso, la élite de comercio y los comerciantes siempre han cerrado o no he venido aquí a evaluar toda la huelga y se han dado en un 90% y un 90 y pico por ciento y los comerciantes han hecho el mismo comunicado ahora ¿qué es lo que ellos han hecho ahora? ellos que decían ser mediadores, lo que han hecho de calificarse como tal, porque no están en el medio, están de un lado, y están del lado de los que no han cumplido los acuerdos de los cuales ellos fueron garantes, eso es lo que han hecho. Y cuando se habla incluso de forzar, de romper la huelga como tal, y de llamar a la gente a que abra, Exacto. nosotros queremos decir una cosa, porque el gobierno lo empuja a eso y lo presiona hacia eso, y por otro lado, ese mismo gobierno viene creando falsos positivos, como lo hicieron en Navarrete y lo hicieron el ICEI. Mientras el ICEI tenían, cuando nosotros teníamos las convocatorias del 8 de abril, del 8 de agosto, huelga, y ellos tenían una concentración en el parque en apoyo a nosotros, mataron a un policía. A distancia de ahí y se lo atribuyeron al movimiento. Igual que lo hicieron en Navarrete también. Entonces están formando grupos de choque con organizaciones que ellos han generado y que ya se han pronunciado y que presagian asalto, atraco y todo tipo de cosas. ¿A quién tú te refieres? Han, no entendemos. Han, han? Si el, el, él acusa al gobierno de, fa de hacer falso positivo, si no, creando no esperar, una pero, situación. Francis, por favor, va a esperar que, sea sí, él que en, entonces yo digo que. ¿A quién tú te refieres? ¿Tú sí, te refieres pues, al, gobierno? al gobierno? Sí, al gobierno okay. Entonces, luego te saquean comercio Te rompen vehículos y quieren atribuirse al movimiento Y tienen comunicadores que ustedes conocen todo el mundo aquí Que son los que se han encargado siempre de anunciar ese tipo de cosas Y precisamente por retaliación Porque nosotros hemos solicitado Que cuando ellos han sido funcionarios hay cosas que no están claras Y que hay que hacer la auditoría La auditoría hay que hacerla Hay una cosa marcado. Para mi pregunta directa Yo soy de posición contraria a ustedes Por muchos aspectos Pero pareciera que esta vez Ustedes Lograron Armar Una agenda De demandas Como quien dice le vamos No van a poder justificar Que se están realizando Porque no se están realizando Pero son son, son propuestas que no se pueden definir por el gobierno, como es el tema de la AFP, como son los temas que tienen que ver con modificación a la norma, que aunque no nos va bien, existen las la condiciones. Y yo digo que esa falta de planificación en priorizar objetivos y necesidades de este pueblo es lo que dispersa el cumplimiento. Van a seguir por esa línea de procurar lo inalcanzable. Porque o sea, tú dices que esas demandas no son, son inalcanzables, no okay. son viables. Entonces, no vamos a terminar esta, esta discusión porque deben ser objetivos que se puedan cumplir. Bueno, nosotros no creemos que el pueblo dominicano esté condenado para siempre a tener un sistema de salud que lejos de un servicio sea un negocio. Que mientras estábamos en pandemia aquí, y a todo el mundo se le soltaba a apretarse los cinturones. La ARS y la AFP recibían ganancias de más de 16 mil millones. Que usted va a un hospital y no hay nada. Y el gobierno le regala a los dueños de clínica privada 2 mil millones de pesos. Entonces nosotros decimos que eso hay que comenzar, que eso hay que cambiarlo, que eso no se sí. sostiene. Pero además hay otro asunto. Aquí están depredando los ríos y el medio ambiente y aquí Napa nos dice a nosotros. Que hay que hacer de agua y que hay que racionalizarla. Y en Mamá tengo en la Duarte arriba se despedician miles y miles de galones sí. de agua, porque INAPA no es capaz de corregir a bestia que hay. Gracias, Entonces, gracias a mercado. Eso aquí hemos invitado en varias ocasiones al director, a su director de INAPA sobre mamá. el mismo tema. Mensa, mensaje el final, mensaje final, si hay un posible de que la, el gobierno llame, a, si hay medios de, sí, de llegar a un acuerdo. Ahí. Ah, para que no se dé la huelga el lunes. Sí, hablo. pero quiero anunciar una actividad. Sí. Para el próximo domingo a las 4 de la tarde, tenemos una caravana motorizada saliendo de los Espínola a las 4 de la tarde. A los motoristas, a los dueños de Pasola, que la policía le incauta constantemente, aún teniendo documentos, su vehículo y que también pagan el combustible caro, que nos acompañe en esa actividad. Ay, que tú a decir que no vayan. Con respecto. Pero a posibles acuerdos. Sí, con respecto a eso. Bien, Ana, señor. Te espera, amado, gracias a José Mercado. ¿Han, han habido mensajes no, no del gobierno sentido? centrado de reuniones. Primero con propuestas indecentes y después planteando reuniones a puertas cerradas. Nosotros decimos, sí. estamos dispuestos a reunirnos de manera pública y con la presencia Bien, de los Gracias, José. Muchas gracias. Nos pues van a reunir. Nos vemos en un momentito después de esta pausa. Gracias a Mercado Vocero. De los convocantes al paro el 24